¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócratas, en internet encontrarán variadas formas de cómo perder peso, pero rápidamente. Mas algunas de esas formas pueden ser imposibles de seguir, o solo te dejan con hambre y sin resultados hasta ser nocivas para tu salud y muchas veces perjudicar de manera significativa y para siempre tu salud. Porque, que quede claro, no todas las dietas tienen el efecto deseado. Por ese motivo, amigo estilócrata, hoy te diremos cómo perder peso de manera comprobada científicamente y que no te hará daño alguno. Quédate con nosotros para saber cómo perder peso. 1. Reduce significativamente tu apetito. Primero, y lo más importante, es reducir el consumo de azúcares y almidones, o carbohidratos. Al hacerlo, tus niveles de hambre disminuyen y generalmente terminas comiendo menos calorías. En lugar de quemar carbohidratos para obtener energía, tu cuerpo comenzará a quemar grasas almacenadas para obtener esa energía que obtenía de los carbohidratos. Dietistas afirman que no es raro perder 4,5 kilos o más en la primera semana. Una dieta baja en carbohidratos reduce el apetito, así que evita que comas más de lo necesario para una pérdida de peso rápida y fácil. 2. Come sanamente. En cada una de tus comidas, debes incluir una fuente de proteína que aumente el gasto calórico, incluir la grasa saludable y los vegetales bajos en carbohidratos que están llenos de nutrientes para estar saludable y que puedes comer cantidades muy grandes sin consumir carbohidratos de más. Pero solo come entre 2 a 3 comidas al día. Hacer esto hará que consumas un rango de carbohidratos de 20 a 50 gramos, reduciendo también tus niveles de hambre. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido de cómo perder peso de manera segura y rápida. Continuemos. 3. Levanta pesas 3 veces por semana. Un hecho científico sorprendente es el hecho de que no necesitas hacer ejercicio para perder peso, aunque claro, tiene sus beneficios. Por ejemplo, el levantar pesas hará que quemes calorías y evitará que tu metabolismo se desacelere. Estudios demuestran que las dietas bajas en carbohidratos revelan que puedes ganar un poco de músculo mientras pierdes grasa corporal. Pero no te obsesiones con el ejercicio ni con los gimnasios. Solo ve 3 o 4 veces por semana para levantar pesas. En general, el entrenamiento de resistencia es tu mejor opción. Pero si no es posible, opta por los ejercicios cardiovasculares. 4. 4. Fáciles consejos para perder peso fácil y seguro. Bebe agua antes de comer. Un estudio demostró que beber agua media hora antes de las comidas aumenta la pérdida de peso en un 44% durante 3 meses. Evita bebidas azucaradas. Estas bebidas son algunas de las cosas más engordantes que puedes consumir. Come fibra soluble. Estudios revelan que las fibras solubles pueden promover la pérdida de peso. Come despacio. Comer rápido conduce a un aumento de peso con el tiempo, mientras que comer despacio te hace sentir más lleno y aumenta las hormonas para bajar de peso. Toma café o té. La cafeína que se encuentra en ambos productos aumenta tu metabolismo en un 3 al 11%. Come alimentos integrales. Son saludables, llenan más y son mucho menos propensos a que comamos en exceso, contrariamente a los alimentos procesados. Duerme bien. Además de que es importante por mil y un razones más, dormir mal es uno de los mayores factores de riesgo para el aumento de peso. Así que no tienes excusa, estilócrata. Si quieres bajar de peso, lo único que debes hacer es iniciar una dieta baja en carbohidratos y grasas. Asegúrate que la misma dieta sea saludable, pues debes comer proteínas, grasas saludables y muchos vegetales, y hacer un poco de ejercicio de resistencia para fortalecer tus músculos y quemar más carbohidratos. Pero, cuéntanos, ¿iniciarás esta forma segura de bajar de peso?